Bueno, vamos a cerrar las entradas Bueno, vamos a cerrar las entradas Vamos a cerrar las entradas Para que se escuche el audio Para que se escuche el audio Para que YouTube después nos salga con las pelotudeces que, que tiene Bueno esto estuvo andando 24 horas conectado de la salida de la PC a la entrada de acá. Básicamente estuvo andando muy bien, lo que hicimos fue retirarle las fajas de garantía que tiene al costado, se las cortamos. Eh, se las cortamos por una cuestión de que la garantía somos nosotros, perdón por el dedo en la cámara. La garantía somos nosotros, porque a ver, acá eh, la culpa siempre la tiene el cliente, entonces lo que hacemos con estos productos, con todo no solamente con esta marca con todos los productos es tenerlo eh, probando 24 horas para poderlo enviar correctamente. Bueno, les voy a pasar a, a explicar brevemente el funcionamiento de esto, si bien, a ver, el usuario no tiene que desarmar esto y, y un técnico que no tenga conocimiento, perdón por el dedo nuevamente, que no tenga conocimiento tampoco lo tiene que hacer. Lo bueno de este, de este sistema, de, de este nuevo modelo, es que los códigos no vienen borrados, entonces se puede reparar y no tenés que andar adivinando, si bien ya todo el mundo lo sabía, así que bueno, acá tenemos canal izquierdo, canal derecho de los graves, canal izquierdo, canal derecho de los medios, canal izquierdo, canal derecho de los agudos, acá tenemos el canal A, el canal B, y lo que uniría los dos canales y realizaría la compresión. Acá tenemos el diodito LED, que no está asomado, que, que es lo que nos indica cuando el, cuando el equipo está, comienza a comprimir para no saturar toda esta parte. Mucha atención a no tocar los presets porque, porque por algo están de forma interna y no externa. Porque si tocas los presets en grave, medio o agudo, vas a lograr cualquier verdura en este nuevo modelo. Este expresador es de audio de tres bandas solamente en este nuevo modelo eh, vemos, por ejemplo, que tiene el BNC de salida y el potenciómetro y todas las adaptaciones. Y bueno, ya han incorporado eh, algo muy parecido a lo que ha incorporado. Eh, la línea Micro Plus de Maffer Electronics también, para agregar eh, la placa codificadora estéreo y conectarla directamente. A tener en cuenta lo siguiente. Eh, a tener en cuenta lo siguiente. No nos confundamos con esto. Antes teníamos canal eh, izquierdo, canal derecho. Ahora el canal izquierdo el canal derecho lo manejamos de donde dice Master. Ahí. ¿Cómo hacemos? Levantamos un canal y el otro, y esto lo único que te va a marcar son los graves, o sea que prácticamente prácticamente no hay que darle pelota a esto, lo que nos va a interesar es esto y lógicamente, bueno, van, van a, si no tienen un eh, un analizador de, de, de audio, que son caros, pero que toda emisora tendría que tener, eh, hay que hacerlo a oído con un, eh, con un buen receptor que sea en estéreo y auriculares para que los niveles entre izquierdo y derecho sean iguales este no sería el caso ¿por qué? porque no tiene codificador estéreo incorporado lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente a ver, en las salidas que tenemos eh, que ingresan con dos canon hembra y tenemos dos canon macho de salida eh, tenemos dos opciones eh, una es colocar eh, cuando ingresamos desde la consola al procesador con eh, la señal en mono, es decir, no paneo izquierdo y paneo derecho, sino que eh, los dos paneos al centro y vamos a obtener así, o poner en versión mono la consola si es una consola DJ eh, y tener los dos canales aquí lo contrario si no sería hacer una adaptación a cada una de las fichas eh, y sacar de estos dos un solo cable eh, unidos por un mezclador interno que unan los dos canales Sí, ¿para qué? Para que no sal... Si bien va a salir el mono, que salga el canal izquierdo y el canal derecho todo al aire. Eh, hay temas eh, básicamente eh, que salen, por ejemplo, eh, en una parte la voz eh, eh, en un canal y la música en el otro hasta que se empiezan a unir. Eh, para los que conocen del tema, está muy está muy trillado el, el, el asunto y lo ideal sería que salgan los dos canales pero bueno eh, cada loco con su tema la regulación de esto cómo lo vamos a hacer con la consola eh, el máster en 0db y el canal al máximo aunque el búmetro pique en el rojo lo que vamos a hacer es hacer Ahora. Este, el último LED de acá tiene que quedar parpadeando así, tal cual lo ven. Nunca tiene que quedar prendido del todo. Y acá vemos cómo este LED empieza. Ahí le vamos a cortar el audio. Ahí vemos cómo este LED comienza. No sé si se logra apreciar. Bueno, cuando enciende es porque está, cuando enciende es porque está comprimiendo el LED. Luego de, un, de, luego de pasar un rato está un poco más lento esta versión, no sé por qué, pero es un poco más lenta esta versión. Tardan, pero cuando tenés muteados los canales bajan, se apagan todo demora, pero se baja. Transformador tibio, hace 24 horas que están dando con el Sala Radio, a ver si logro enfocarlo. Eh, edición gratis, que se puede bajar, descargar desde la web. Eh, los LM están tibio temperatura normal, o sea que está listo, están dando más que bien. Ahora... Eh, instructivo es saber cómo conectar las entradas, cómo conectar las salidas y fundamentalmente de una prueba de 24 horas porque la garantía de este equipo, como, y no estoy hablando de esta marca, sino que prácticamente de todas las marcas ¿Qué es lo que pasa? La garantía la damos nosotros, eh, porque fábrica siempre le echa la culpa, siempre la, la culpa siempre la tiene el usuario entonces nosotros necesitamos tener la certeza y la seguridad de que esto está funcionando bien y que si llega a retornar eh, por un tema de venta fallida, el problema está, eh, eh, está dado donde se instaló esto, al menos que por lo general esto se rompe por eh, porque se corta la luz y, y vuelve, bueno, y, y salta lo que sería el transformadorcito. De todos modos, nosotros le vamos a volver a colocar las fajas de garantías nuestras, eh, le vamos, como, le iba, como les estaba explicando anteriormente, en realidad no es nada, contra lo que es M31, bueno esta es la última versión, eh, larga grave por un lado y los dos canales lo tenemos a través del master, no tengo nada contra la marca, de hecho eh, compiten M31 a la par con, con Maffer Electronics, eh, la buena de esta versión es que como les dije que, no tiene, que los integrados no están borrados, eh, de todos modos los que estaban borrados ya sabemos, eh, los que andamos en el tema ya sabemos cuáles eran, al igual que en el procesador eh, eh, Mapper, línea Micro Plus, siglo XXI, sí, ya se saben cuáles son los integrados que están. Eh, pero bueno, esto es una manera de prueba, porque todas las empresas tienen un mal, que siempre la culpa la tiene el usuario. Entonces, lo que no, nosotros hicimos, de, lo que nosotros hacemos, de hace un tiempo atrás, en adelante es probar el equipo, tener probando. Este estuvo probándose durante 24 horas, como les mostré hoy con eh, la computadora y el o sea, radio puesto eh, con audio. Yo ahora en este momento el audio lo bajé por una cuestión de que eh, se escuche lo que estoy hablando. Eh, estuvo andando sin problemas, casi que ahora se le va a volver a colocar la tapa, se le va a recolocar los tornillos, se le van a colocar las fajas de garantía ¿Por qué? Porque si las fajas de garantía está rota, nosotros nos entregamos con faja de garantía colocada nuestra, no de m 31 nuestra. ¿Por qué? Porque la garantía somos nosotros, nosotros nos mandamos a fábrica y fábrica dice, mirá, tuvo este problema, es un golpe de tensión, es esto, es lo otro, pero siempre te termina saliendo dinero entre el gasto de ida, el gasto de vuelta y lo que te va a cobrar fábrica. Como nosotros, el servicio técnico, lo brindamos nosotros, las fajas de garantía que colocamos son nuestras. El equipo está andando perfecto, eh, recuerden, y algo que me están torturando la existencia en todos los equipos, por favor, si ustedes sienten que cuando están hablando por micrófono una sensación de, de, de karaoke, o, o que el audio sale muy engorroso cuando la persona habla por el micrófono y la música se escucha como en sistema karaoke, lo que sea, hagan lo siguiente. En las entradas de los Canon, a ver, vamos a sacar uno, o vamos acá. Esta es la salida, porque también lo van a tener que hacer en la salida. Ustedes ven que acá tiene pata marcada 1, 2, perdón, 1, 3 y 2. La pata 2, la pata 3, la conectamos con la más. Sí, van a trabajar de más estos preamplificadores. No importa, pero se le va a ir... Se va, ah, bueno, esto quedó por los parlantes, perdón. Eh, esto quedó así. Y en esta... Le vamos a hacer lo mismo, la pata 1 y la pata 3, a masa, y en, la otro, en el otro extremo de donde va la consola, al Canon, también. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Es desbalancear las entradas y desbalancear las salidas, porque por ahí los cables balanceados vienen buenos, son bajos. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, uno compra una consola eh, de buena calidad, o de media calidad, o de baja calidad, y meto a todos, desde alien Heat hasta una pirámide de hace 10 años y te dicen salida balanceada y no tiene realmente una salida balanceada como corresponde entonces qué se hace en ese caso se desbalancea se los dije y se los vuelvo a repetir esto no tiene codificador estéreo tiene para colocar el módulo acá pueden apreciar que tiene los cuatro pero lo que sí tienen que hacer es o colocar poner los dos canales y colocar la consola en mono o colocar, dejar los dos canales paneados en estéreo, y hacer un pequeño mezclador acá con dos resistencias de, de, de 10k juntando los dos vivos. Eh, particularmente si vamos a la calidad de audio, y yo les aconsejo no, que coloquen esto en eh, mono y que una sola, que tomen una sola salida. Izquierda, derecha es indiferente, mientras la consola esté en mono, todo lo que ingrese acá va a estar en mono. La regulación, esto te va a marcar grave, la regulación se hace 50%, 50%, soy reiterativo, pero eh, por ahí eh, consultan mucho, y tengan en cuenta lo siguiente, el máster de la consola tiene que ir a 0 dB y el canal interno de la consola al máximo, no importa que clipee el rojo del búmetro, porque después se va a poner normal, y esto tiene un sistema que se llama expansor, ¿qué es lo que hace? Comprime cuando está saturando, pero cuando está eh, muy bajo el volumen, lo expande, demora, tiene una demora, pero lo expande. Entonces lo que se hace es eso. Y en esta nueva versión tarda en bajar los volúmenes, en, en, en resetear los volúmenes, porque fíjate. Ahí le subo los dos canales. Tarda, esto después de un tiempo baja y se ponen en cero. Pero es así eh, el nuevo sistema que ha alargado M31 en, en los procesadores de audio. Bueno, cualquier duda que tenga lo dejan, si se puede hacer un nuevo video tutorial se hace. Eh, esto en realidad es para comprobar a un cliente que, bueno, lo compró a pedido eh, y ha tenido, bueno, malas experiencias. Entonces, bueno, para que la tranquilidad de él y para la tranquilidad de nosotros, bueno, se le cambia el profesor de audio y, y hasta acá el video. Espero que le haya servido para algo que sea, para saber eh, cómo están dispuestos los componentes, cómo es. Eh, cómo va conectado, cómo se calibra y, bueno, cualquier duda a su disposición para lo que necesiten.